¡Hey! ¿Qué tal? Soy Max Kenti y estoy en un nuevo video. Bueno, de hecho, mi primer video. Bueno, hoy vamos a jugar unas partiditas de One in the Kiver y Gladiators. Bueno, espero que les guste el video. Like y... ¡Nos vemos en las partiditas! ¡Woo! Bueno, esta es la primera la primer partida y es de One in the Kiver. Uno de mis juegos, de hecho, mis juegos favoritos. ¡Wow! Fantástico, maldito hijo de Ah. Ah. ¿Por qué no, ah, no, ¡No! Ah, contra 1 ¡No es justo! ¡Ven, hacker! ¡Eh, maldito hacker! Eh, bueno, eso sí ya fue tontería mía. ¡No! Oh, otra hacker! ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¡Ay, no le doy! Ni porque está ahí, eh, y ni porque es el noob de la partida. Lord. La... Que lagazo tan más espantoso Ven compañero <ríe> Cuando se ponen a volar Y hacen cosas extrañas del futuro Pues como que yo no les puedo dar verdad <ríe> Cosas extrañas del futuro A ¡Nah! punto demasiado mal poder. ¿Qué haces y me mata En serio Ni porque sos maldito Ah no, es que es inmortal Ah, qué triste Tuve 11 kills No, no está mal <ríe> Hola Bueno, nos vemos en la siguiente partida Sé que no lo había mencionado, pero también vamos a jugar unas partiditas de Speed Builders. Oh, a ver, esto yo ya lo había hecho y es bastante complicado. A ver, tengo que tomar en cuenta esto. Tal, tal, tal, tal. Sí, sí, es bastante complicado, aunque ustedes no lo crean y digan, no, por Dios, Max, eres un maldito noob. Aunque nadie va a ver el video, pero bueno, a mí me hace ilusión. Ok. No recuerdo cómo era esta cosa, ya se me olvidó, joder. Oh, ya recordé, <ríe> Gracias a mi tonto error, ya me acordé. Bueno, antes de que se me acabe el tiempo voy haciendo esto. Rápido, porque se me acabó el tiempo. No, no se puso el bloque Bueno, oye Que me quedó bastante parecido ¿eh? Tampoco es que me haya quedado Mira, 91% No, estuvo mal A ver, esto es una carita feliz Este medio, entonces son dos Luego esta cosa que está flotando Aquí místicamente No sé por qué A ver, carita feliz Oh por Dios No me di cuenta cómo era la boca no era así, ¿verdad? No. Definitivamente no. Pero bueno, lo que sí sé es que aquí había un bloque místico del destino que estaba flotando. No sé por qué. No. Me voy a perder. No. Me voy a perder. Voy a perder definitiva Ah, era así Jeje. Ay, soy muy tonta Y era al revés, no, perdí Ah, no, wow Bueno, a mí por lo menos Me salió un poquito la carita, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la siguiente Construcción? No, no puede ser Son dos, esto Y luego justo arribita Este, este ya lo había hecho, pero me salió mal Jeje. Son todas estas Cosas aquí Luego son nueve de hojas aquí. ¡No! Ese pues lo puse mal, ahorita lo quita. Eso es lo bueno, que con un golpe, con un simple golpe lo quitas. A ver, son dos, uno, dos, uno. Y luego justo aquí arribita, otro. ¡Perfecto! Max 13, que es Vito Cayo. Ah, es una Alex, que horror. Oh my fucking god, es este. Ah, pues le salió muy mal. LOL. A ver, <ríe> lo sacaron. Pobrecito. Y yo lo hice perfecto. A ver, eh, ¿cuál es el centro? Este es el centro. Son. Wow. Luego justo al ladito esto, yo me entiendo, ¿vale? Eh, ya no lo recuerdo. Oh, por Dios. Creo que era así. Si no, ya me equivoqué, ya perdí y se acabó mi vida. Ah, pues creo que no voy a perder. Creo. Que se cumpla, eso es diferente, ¿verdad? no recuerdo este no ¡Oh, no lo recuerdo no voy a perder <risa> oh pues no me quedó tan difícil tan porque nada más era quitar esta pared de aquí justo esta de aquí luego poner esto aquí bueno a mí no me van a eliminar Fuse frosty and friends a ver, es este y aquí. Luego uno ahí, uno ahí, uno aquí. ¡No! El medio, este. Luego era otro aquí. Luego otro aquí. Recuerdo que era uno aquí. Y aquí. Bueno, no los puedes quitar ya. ¡Ah, no, sí! ¡Wow! Aquí. Ah, voy a perder. No lo puedo creer A ver Copiándole al vecino Copiándole al vecino Es este ¿verdad? sí era ese Ay, por haberlo quitado ya voy a perder Me van a eliminar No Ah, lo sabía Bueno, GG nos vemos en la siguiente partida. Ay. No puedo creer que haya perdido. Bueno, nos vemos. Estamos en la Errors. Por fin la primera partida del video. A ver, empecemos. También tengo, eh, este, este, este, este me va a ganar, lo sé, lo sé, todos lo sabemos, todo el planeta, no, yo lo voy a ganar, Lord, qué fácil, pobrecito, GG, a ver, cuál es el siguiente, en este mapa hay que tomar en cuenta que nunca hay que pelear aquí, porque siempre pierdo. No voy a dejar de seguir a este compañero porque ya varias veces me han hecho la de... Me voy corriendo y con el arquito te disparo, te bajo vida y te mato. Y eso no es para nada agradable. Para nada. Ay, me estoy muriendo de frío. De hecho, ahorita mismo en la Ciudad de México estamos a 10 grados. Oh Por Dios, tanto calor va a hacer que la gente se ponga mal. Ya, perdí, perdí, perdí, perdí. <risa> bueno, no importa. Este, esto ha sido todo por hoy. Ya sé que perdí en todo, pero... ¿Qué podemos hacer? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.